Buen día con todos, bienvenidos a esta novena entrevista de teatro comunitario en tiempos de COVID-19. En esta ocasión tenemos con nosotros a Res o No Res, Teatro Comunitario de Mataderos. El grupo nace en marzo del 2002 al calor de las movilizaciones sociales del 2001 y como parte del despliegue de teatro comunitario que ocurre en CABA en ese momento. A lo largo de los años construyeron cinco obras de teatro de las cuales Fuente Vacuna, que aborda en clave de humor y canto colectivo la huelga y toma del frigorífico Lisandro de la Torre, que sucedió en 1959, se transformó en la obra más representativa del grupo, recibiendo en 2019 la declaración de interés cultural por la legislatura porteña. El grupo está considerado como referente cultural de mataderos y desarrolla una política de arraigo y encuentro con las instituciones del barrio. Tenemos con nosotros a Estela Calvo y Juan Azar. Los dos ejercen la dirección conjunta del grupo desde enero de 2016. Juan tiene a su cargo la dirección artística, con tareas como dirección actoral, puesta en escena, escenografía, vestuario. Y Estela tiene a cargo la dirección general, que abarca cuestiones institucionales, administrativas, relaciones públicas y políticas. Los lineamientos generales de cada tema, son trabajados y decididos conjuntamente en el marco de una apuesta general hacia una toma de decisiones cada vez más colectiva. Buen día, Estela y Juan. Bienvenidos a esta entrevista realizada en conjunto con Camila Mercado y Clarisa Inés Fernández. Y yo, que soy Lola Proaño. Bienvenidos, buenos días. Gracias, buen día. Hola, Estela. Hola, Juan. ¿Cómo están? Bienvenidos a la familia y este ciclo, gracias. Bueno, queríamos eh, preguntarles en principio, y como para abrir un poco la charla, eh, nosotros sabemos que el grupo eh, históricamente se junta a ensayar y tiene su espacio de encuentro ahí en el Club Nueva Chicago, eh, pero también eh, tenemos entendido que están buscando tener un, un espacio propio, digamos, del, del grupo. Queríamos eh, pedirles si nos podían contar un poco eh, en qué etapa está esa búsqueda, por qué les parece importante tener un, un espacio, digamos, de, del grupo, eh, y qué, qué implicancias tiene, tiene eso, digamos. Bueno, eh, empiezo por la segunda parte. Nos parece que la importancia de tener un espacio propio es que es eh, multiplicador. Es lo que vemos por lo menos en lo que ha sucedido con otros grupos a partir del momento en que tenés un espacio propio, o sea que podés disponer de ese espacio todo el tiempo que quieras, todas las veces que quieras. La, la calidad y cantidad de encuentros que se pueden producir en ese espacio es infinitamente superior a lo que sucede cuando tenés un espacio prestado en un club muy grande donde, bueno, eh, hay una posibilidad de ensayo con una, con un horario determinado y hay alguna otra posibilidad, siempre pidiendo autorización de incorporar alguna otra actividad, pero no es lo mismo de ninguna actividad que saber que el lugar está que tiene determinadas posibilidades de ser abierto, que podés pasar a encontrarte con otros, a tomar mate, a hacer la, el vestuario, a, a, a trabajar en cartapesta y todo lo demás. Eh, eso es, bueno, de algún modo algunas cosas pueden hacerse, pero no es lo mismo, claramente no es lo mismo. Y también creemos que la retención, por así decir, de de gente también tiene que ver con el espacio, ¿no? Que ir una vez por semana a hacer un ensayo a un lugar no te genera la misma pertenencia que un lugar donde además tenés tus cuadros, tus carteles, los, los reconocimientos que te hicieron colgados en la pared, los vestuarios que usaste alguna vez, puestos de alguna manera, ya, me parece que el clima que se genera en relación al arraigo y la pertenencia es totalmente distinto. Dicho esto, que no tenemos, este, bueno, hace tiempo que venimos tratando de, de, de encontrar algún lugar. Eh, nosotros como, como grupo, nuestra, nuestros ingresos, claro, están bastante eh, condicionados a lo que tenemos que hacer. Probablemente si tuviéramos que pagar un alquiler... Tendríamos que estar haciendo una cantidad enorme de cosas eh, que estuvieran en dirección a cumplir con ese objetivo. Como eso no lo tenemos, los recursos que necesitamos para funcionar son menos. Eh, pero eso hace que ir a buscar un local en alquiler... Eh, lo hemos hecho en algún momento, vimos que no primero que no encontramos nada que nos pareciera útil como para desplegarnos, y segundo, que hubiera implicado un salto de responsabilidad grupal que no sabíamos si esto estaba como para ser encarado. Y venimos haciendo gestiones, por otro lados gestiones viendo qué posibilidades hay de que exista un espacio público, sobre todo ahora el que va a haber, este, que, que se supone que el mercado de hacienda, que es todo un enorme predio, eh, que va a quedar desafectado al mercado, que ya quedó desafectado, y que se va a construir ahí una urbanización, que tiene un proyecto, bueno, eh, estamos viendo si podemos ahí tener algún lugar. Pero es muy verde, muy incipiente, digamos, vamos estamos estábamos porque ahora... Obviamente la pandemia dejó todo de lado, ¿no? Ya todo cerrado en ese sentido. Así que bueno, ahí estamos. Eh, bueno, hola Estela y Juan, de nuevo, eh, les hago una, una pregunta. Eh, bueno, todos sabemos que el teatro comunitario tiene como la característica de generar el lazo social, ¿no? de generar todos estos encuentros que vos estabas diciendo, el encuentro del mate, el encuentro del ensayo, ¿no? ese, ese lazo afectivo y ese vínculo de saber que está el otro eh, en ese, ese momento que, que también genera como un, un poco de, de marco de contención, ¿no? un grupo de contención de pertenencia. Eh, en esta realidad, en este contexto tan difícil ¿no? que nos ha tocado vivir de la pandemia, eh, queríamos preguntarles, ¿Cómo están haciendo para seguir vinculándose en este contexto? ¿Qué estrategias están teniendo? Suponemos, bueno, que están utilizando la tecnología como vos adelantabas hoy al principio ¿no? de, la, de la entrevista. Bueno, entonces queríamos saber si están utilizando estas herramientas, cuáles, y qué ventajas y desventajas le ven. Bueno, hoy vos adelantabas algo, ¿no? Encontramos ciertas herramientas que no sabíamos que teníamos o que podíamos usar, ¿no? Eh, y que de alguna manera todos hemos descubierto en este contexto. Entonces, eh, eso, qué ventajas trajo, qué desventajas, ¿no? Eh, como en, la, en el funcionamiento del grupo, en la posibilidad de conectarse, esto de saber que está el otro, ¿no? tú Bueno, este, sí, en principio arrancó con desventaja total, ¿no? Cuando arrancamos, estábamos, en el primer encuentro que tuvimos, perdón, el ¿Primer encuentro que tuvimos? Este fue, era el arranque del año, estaba pautado el primer ensayo, y ese lo hicimos incluso con dudas, porque todavía no estaba la... No se nos había declarado, digamos, la obligatoriedad del distanciamiento social, se estaba viendo, pero era medio que ya se sabía que, bueno, la franja de edad era un tema, entonces nos encontramos con mucho recauda, algunos se saludaban dándose un beso, otros no guarda, ya sin mate, este, pero ya íbamos, ya nos dimos cuenta que, bueno, fue poca gente, de la gente nueva que estaba prevista, que res... la gente que iba a ingresar por la convocatoria nueva iba a ser citada recién al siguiente encuentro, creo, o al otro, entonces nos vino como un balazo de agua fría, en principio, este, ya la vez siguiente, se suspendieron los ensayos y pasamos casi un mes sin actividad y sin, sin brújula, ¿no? sin saber bien qué pasaba, porque como todo el mundo no sabíamos cuánto iba a durar. Entonces la primera sensación era, bueno, como siempre se decía en 15 días, hasta dentro de 15 días ahí está la, la cuarentena, decíamos, bueno, tomémoslo como una especie de vacaciones adelantadas, <risa> pegadas a las vacaciones anteriores. Y cuando vimos, fuimos viendo que se venía para el Largo, este, propusimos juntarnos con una idea un poco de mantener esto, la reunión social, como el encuentro, poder vernos las caras, mantener un poco la, la llama encendida de, de, del encuentro. Unido con este, una idea que habíamos conversado al comienzo del año, que era hacer una, una serie de improvisaciones, este, una, una, algo de monólogos y algo de escritura. Este, pasaba que la, la última apuesta de fuente de esto, lo he hecho rápidamente, seguramente después lo ampliemos, la, puesta de la, la segunda apuesta de fuente de vacuna, que es muy diferente de la primera, tenía una característica de teatro físico bastante particular y, y tuvo mucho que ver con los integrantes que estaban en ese momento. digamos que son muy parecidos a lo que estamos ahora, pero digamos, es raro el ahora. Por eso hablo de, de ese momento. El 2019 tenía unas características de grupo, de la población del grupo, que permitía un tipo de puesta en escena. Este, notábamos que era muy, muy peculiar lo que se había logrado. Este, y eso encerraba la posibilidad de que, si se integrase gente nueva, con diferentes características y posibilidades, o sea, habilidades y limitaciones, este, probablemente fuera, fuera complejo o hubiera que adaptarla mucho, por lo que nos preguntábamos si no estaba bueno ya ir generando otro material. Si bien estaba recién montada, tener como una, una obra en cartel y ya ir generando otro material, eh, por la idea justamente de esto, de la posibilidad que te da cada vez un cuerpo nuevo, ¿no? Una persona nueva siempre le da una nueva posibilidad, y está bueno trabajar con lo que hay en cada momento, con la gente que está, que está. y para que no fuera limitante, para no tener que eh, eh, enchufarle, voy a decirlo así bruscamente, a alguien que llega a una obra ya montada de manera, pensábamos que, así como otras veces la idea era integrar a quien se sumara al grupo a lo que estuviera funcionando, esta vez nos parecía que una posibilidad era que lo que estuviera funcionando funcione, si alguien que entra se pudiera adaptar rápidamente y lo haga, y si a alguien le quedara rara la obra o incómoda en algún aspecto, que ya hubiera un material circulando y funcionando o empezando a gestarse, ¿no? y que la persona que entrase pudiese también participar de esa gestación, de la creación también. Este, entonces había una primera idea de una, unas pruebas de monólogos y de, de escritos, que dijimos, bueno, esto se puede probar vía virtual. Entonces empezaron a probar que se filmen, y enseguida apareció el tema de que es interesante lo concreto del presente. El, el, lo pensábamos a nivel general de cómo vivir el presente, y no estar esperando algo que no sabemos cuándo va a venir, y también en re, relación a lo artístico, la idea de que el presente es no solamente estoy haciendo una prueba para que algún día cuando salga esta prueba se va a ver reflejada en mi trabajo, sino que esto que está sucediendo ya es interesante de por sí. Entonces, si tengo este cuadrito que me rodea y tengo algo atrás, este, ¿qué elijo para que haya atrás? Así como veo que, que, que vos, Carissa, tenés una, un telón atrás, digo, ¿qué elección hago? Digo, y, y todo es válido, ¿no? Entonces... Empezar a decir, ah, lo que proyecto como imagen no es lo mismo si tengo una heladera, que si tengo una luz de frente, que no quiere decir que la heladera sea mala, sino que narra, todo narra. Entonces empezamos a hacer algunos experimentos con, con este, eso, con monólogos filmados previamente, no realizados en el momento en el Zoom, intercambiando, cambiando mensajes, mandando cosas de devolución en forma privada a veces, después lo comentábamos en el Zoom, viéndolo de todos y todas. Eso derivó en algo muy extraño que después, eh, yo decía, fue como buscando una sensación de, de algo que pasaba y, y corrigiendo cosas de, energéticas que pasaban, corrigiendo en el sentido de... A, a mí me interesa mucho trabajar con algo que es lo que está por detrás de algo, de una primera voluntad de la actuación, que es como si fuera muy, este, muy cuidado que uno genera, ¿no? en lo que actúa, muy cuidado, en lo que quiere mostrar. Entonces, ¿qué pasa si uno empieza como a desarmar algo de eso para que aparezca algo atrás? Algo muy ligado también al trabajo de, que se hace con, muchas veces en el cine, también con, la no, con lo que se llama no actores, ¿no? Y entonces, en relación a eso, se empezó a poner muy interesante el trabajo, pero un poco oscuro. Y por lógica, porque la, lo que estamos viviendo tiene algo muy fuerte, una oscuridad muy presente. Entonces se volvió cada vez más, más, más real, por decirlo así, el trabajo, no porque narrara cosas de la realidad en lo que decían, sino por el ambiente, y por, se empezó a volver como más encerrado, y algunos hacían dentro de los baños y oscuro. Entonces estaba buenísimo, era muy interesante desde lo artístico, pero la energía se estaba poniendo un poco densa. Este, por lo que les propuse hacer una segunda etapa, y esa ya era como si fuera más dirigida de a uno, con unos textos cortitos, tenía una primera idea de hacerlo con alguna escenas de otras películas o algo para levantar un poco y cambiar y hacer una segunda etapa y quizás después editarla, pero se terminó volviendo material para un cortometraje. O sea, fue... Yo en principio, sinceramente, tuve miedo de usar alguna escena y que hubiera problemas con los derechos de autor, de del texto, es decir, porque quería hacer algo muy liviano y muy al pasar. Entonces este, escribí unas cosas que le fui pasando como por segmentos, con la idea, como gracia, que tuviera este juego de cadáver exquisito, de que nadie supiera lo que decía el otro, ni quién le respondía. Entonces eran como diálogos que hablaban con la nada. Y me parecía interesante eso, trabajar, ¿cómo sería? Y muchos ponían mucha, mucho ímpetu en la actuación, entonces yo no, pero si vos no sabés cómo te van a responder, ni a quién le estás respondiendo, es raro que tomes decisiones tan afirmativas, como si, por ejemplo, yo estoy hablando a alguien que pesa 80 kilos y me mira de forma amenazante, no es lo mismo que si le hablo a alguien que es un empleado administrativo que me está hablando con total cordialidad. Y como no sabía quién les hablaba, la actuación tenía que tener un carácter más, este, eso, menos, menos concreto. Lo que me parecía muy interesante como trabajo de actuación. Era una búsqueda de entrenamiento de actuación, en principio. Pero eso generó una atmósfera muy rara, y cuando se fue, después, juntando los pedazos y editando, este, quedó un material que, que nos bueno, parecía todo que era lindo de mostrar, como digno de cortometraje. Así que cuando se vio que era lindo, se fue trabajando mucho en eso. Eh, eh, mi hermano, que colabora a veces con el grupo, pero no es parte del grupo, eh, tra trabaja en edición y nos dio una mano con eso también, y se fue agregando algunas cosas, y bueno, se formó un material muy lindo. Esa fue una, una primera etapa, o, o bueno, dos etapas, que estoy derrando de lo que pasó en el encierro, que algo fue muy extraño, y cuando nos vimos todos juntos, hubo algo muy raro que era, lo trabajamos por separado sin saber qué hacía la otra persona. Pero cuando lo vimos todo junto, juntos, de una contundencia, la idea de la cercanía y la idea de, de algo que nos unía, y algo que veníamos trabajando ya en entrenamiento, y una especie de lenguaje común que veníamos transitando. Entonces, eh, paradójicamente, algo de lo que veníamos tratando de separados eh, se sintió la fuerza de, de lo unido en eso. Este, eso como primera actividad. Te paso la palabra a estela si no es un... con, con, lo, que siguió, con lo que sigue después. Eh, bueno, la, lo que hicimos, eso fue un, corto, un cortometraje que se llamó La Válvula, y lo que hicimos después eh, fue intentar algo que fuera totalmente opuesto, casi en el modo de armado, de construcción y de resultado, que, bueno, nosotros estamos muy ligados eh, con la historia del barrio, con el tema de la, de la huelga y la toma del frigorífico Luis de la torre tiene una comisión permanente de homenaje, que siempre nos invitan, que somos parte ahí de todos los actos que se hacen en enero de cada año, que es el aniversario, y entonces, como se cumplieron los 60 años y teníamos programado hacer un, una especie de homenaje que después no pudo ser por el tema de la pandemia, eh, decidimos hacer una, una actividad más literaria, epistolar, que cada uno eligiera por un lado un personaje de, eh, de la obra de Fuente Vacuna, en relación a la toma del frigorífico, y que desarrollara ese personaje primero le generara una historia para adelante o para atrás, la futuro, cómo siguió viviendo después, cómo, cómo llegó a trabajar en el frigorífico, y luego de eso, eh, una vez que cada uno tenía un personaje, eligiera otro personaje que se iban conociendo, quienes eran anónimos, nadie sabía quién había elegido qué, por lo tanto se elegía el personaje. Y se le escribía una carta, desde el personaje A, una carta, y lo habíamos ubicado en 1969, o sea, diez años después de la toma. Y eso generó una serie de intercambios de cartas, eh, que fue muy interesante cualquiera le podía escribir a cualquiera digamos generó sobre todo una actividad de escritura de la mayor parte de los miembros del grupo por lo menos de los que se avinieron a esta cosa virtual que no fue todo el mundo pero sí lo interesante era que además de lo virtual estuviera esa cosa tan concreta como la carta no y de como de recuperación de un elemento comunicacional del pasado, que ya no, no, prácticamente no existe. Fue muy lindo porque algunos compañeros de, desde, desde el lugar de personaje elegían la tipografía, lo hacían, si bien lo hacían en la computadora, elegían la tipografía que, que le podían dar a, ese, a esa carta, y que eso también, como decía Juan recién, narraba algo, ¿no? Bueno, se hizo esa actividad que estuvo muy linda y luego de eso decidimos que con algunos de esos materiales, y eso está todavía en proceso, íbamos a armar o vamos a armar pequeños podcasts, llamémosle, o un radioteatro, incluso eh, nosotros tenemos bastante vinculación con las radios de la zona, eh, con algunos programas en particular, entonces tener algunos lugares donde, o algún lugar donde... Eh, reproducir ese, ese radio teatro que está en proceso de formación. Así que eh, lo que lo, fueron, digamos, fueron algunos descubrimientos, por lo menos para mí, eh, descubrimientos de las personalidades también, ¿no? Porque que cada uno pudiera escribir, cómo escribía cada una, qué, qué cosas in, incorporaba, qué... ¿Qué, qué elementos, cómo se manejaba en relación a la época, bueno, algunas, algunas se pusieron a investigar un poco para poder saber en qué clave puedo escribir yo si me ubico en 1969. No, no toda es gente que pasó con el 69 de un modo adulto, digamos como para decir, este, eh, pasaba esto. Eh, bueno, esa fue una actividad que, el, que la estamos desarrollando todavía, y después otras cosas que fueron pasando grupalmente es que se empezaron a generar también ciertos planteos y cuestiones en relación a, a cómo funcionar y eh, en paralelo empezó para nosotros, para Juan y para mí y bueno, hay algunos compañeros que se vienen incorporando, toda la actividad esta de, las, de los cuadernos pedagógicos, de, de las reuniones que está armando la red que para mí también fueron, y están siendo, un elemento sumamente contundente. Digo, primero, la, la primera cosa, me desvío un poco del tema, pero tiene que ver con la pandemia del teatro comunitario. Este, la primera cosa es que nosotros, para reunirnos la red eh, de todos los grupos del país, ocurría una vez al año, con suerte y no iban todos los grupos, había que no podían participar, no podían viajar, listo. La posibilidad de conocer a los otros grupos era conocer el nombre, y, al, y a lo sumo el referente, uno o dos referentes después. Y esto, esto que sí es de lo virtual, generó una posibilidad, que tiene una potencia, creo, impresionante, porque la verdad es que ahora sí nos estamos juntando en, la, en las reuniones de red nacional, todos los grupos que quieren, todos los grupos que pueden, y en estas reuniones más, más chicas, estamos teniendo unos intercambios increíbles, donde además uno ve, aprende, se fija, este, escucha, qué están haciendo otros grupos, y cómo lo están, y cómo están construyendo, y cómo vienen construyendo desde el principio, y entonces es una catarata de cuestiones internas y externas, que por lo menos la, la sensación que yo tengo es que es un momento para también para reflexionar y para abrir la cabeza, y para quizás modificar algunas prácticas, quizás incorporar algunas prácticas nuevas, quizás, no sé, pero es un momento de replanteo, y eso también me parece bastante interesante, ¿no? Como la posibilidad de decir, che, a ver, y si barajamos y damos de nuevo, como no en el sentido de... Las cartas están y son las mismas, pero las podemos repartir de otra manera, sería, ¿no? Así que eso me parece que es uno de los efectos muy interesantes de esta situación, que en sí misma es de encierro, es de, es de no sé, de, de, de sentimientos más bien relacionados con la tristeza, el desencuentro, etcétera, pero que tiene unas posibilidades que son bastante interesantes. A mí me quedó una cosita por comentar que, que me parece que hace el tema también eh, que otra vez se pasa en lo comunitario, de, la, de, de que el grupo no solo es el grupo que uno ve en escena, sino que hay aportes y, y apuntalamiento de cercanos, amigos, amigas, familiares, y que en la experiencia que hicimos de la filmación, eh, obviamente era todo pensado y lo íbamos haciendo, pero cada persona que se filmaba, se filmaba desde su casa y como podía. Y entonces hubo, apareció algo muy interesante ahí, además de la habilidad que desarrolló cada integranta e integrante para, para conseguir sus planos, este, hubo colaboración de familiares, que hacían de camarógrafos, a veces nos comunicábamos, yo lo dirigía por, por videollamada, y, y eso mismo, me acuerdo el marido de una compañera diciéndole ya está perfecto, ahí está perfecto, después de haberle pedido yo 10 tomas, <ríe> El tipo decidió, y tenía razón, que estaba perfecto cuando él dijo. Y después la experiencia de una compañera, por ejemplo, que es la compañera más antigua del grupo, que es de las fundadoras, pero además que lo que es la más grande de la edad, ¿no, Estela? Norma. Bueno, una que es protagonista de muchas obras, se si han visto obras, la habrán visto, y la verdad se destaca por su calidad actoral, además de por su comportamiento como compañera, que en el sentido que es alguien que siempre tira para adelante. Pero en este caso tiene más dificultad el tema de las redes. Este, digo, a mí ya me pasa que, que mucha gente lo mira mucho más que yo, digo, este, es complejo si uno no, no está a tiro con el avance tecnológico. Y ella estaba bastante apartada, como mucha otra gente se apartó del grupo, creo que varios grupos que hemos comentado que han bajado la cantidad de gente con esta situación, y lo tecnológico debe tener que ver, en parte aunque sea, y en el caso de ella fue muy, muy linda de experiencia porque... Conseguí los teléfonos de la, de la hija y del hijo, primero la hija fue a filmarla de día cuando pudo, cuando hacía unas compras, para no ponerle en riesgo tampoco a ella. Y entonces con el barbijo, con todo, hice unas tomas, pero después dije, pero no le molestará a tu hijo, y el hijo ya trabaja en cosas más artísticas de escenografía. Entonces fue con una cámara mejor, y estuvo filmando todo un día, con todos los cuidados, y entonces con intercambio permanente. Eso fue muy lindo también, digo, que había gente que no era del grupo, entre comillas, este, pero también fortaleció e hizo posible una este, actividad de estas características. Sí, yo, bueno, eh, está buenísimo todo lo que cuentan, porque bueno, es como ver también un poco la otra cara. De hecho, nosotros a veces con las chicas decimos, este ciclo de entrevistas no lo podríamos sí. haber hecho si no fuera en este contexto, porque no, o sea, no se nos hubiese ocurrido no sé, entrevistar a grupos de todo el país, si no hubiese sido en este contexto y con estas, estos dispositivos, ¿no? Pero bueno, hoy también está, nos, nos interesaba también relevar las dificultades y estas cosas que ustedes están marcando, porque bueno, tiene todas estas potencialidades la tecnología, todas estas ventajas que estamos diciendo, pero bueno, también está esto, ¿no? Eh, hay una persona que quizás no tiene, no, no tiene la posibilidad de acceder al dispositivo, o tiene dificultades en poder conectarse, o bueno, ¿cuáles fueron en, en concreto por ahí, eh, además de esto que vos decías, Juan, estas eh, dificultades que podemos decir en el, en el uso de la tecnología particularmente? Yo creo que, perdón, yo creo que una gran dificultad, y me parece, bueno, digo gran, no sé si gran, pero me parece que no solo en el grupo, sino en general, que estoy notando, es que la tecnología tiene una cierta frialdad que hace que uno no, no, no le lleguen los mensajes, si bien genera esto, por ejemplo, ¿no? O sea, antes que no tener una reunión de red nacional, o, o tenerla de vez en cuando, o que hace algunos, es fenomenal poder tener este contacto que hace la virtualidad. Pero por otro lado con vínculos en los que uno sí tenía una relación este, más directa, genera esta cosa, no sé, vos le mandás un mensaje de texto a alguien y uno le pone en su cabeza la música que quiera ese mensaje cuando lo lee, ¿no? Y generalmente suenan fríos los mensajes, digo, uno dice algo, lo mejor expresado posible en palabras, y, y ni hablar de los correctores de palabras que a veces meten cosas raras que son, pueden ser graciosas, pero puede generar cierta frialdad. Entonces, en la situación del encierro y la comunicación virtual, entonces uno tira una botella al mar que no sabes cómo llega del otro lado y qué cosas genera. Como si hubiera una especie de teléfono descompuesto en el tiempo también de la neurosis personal de cada uno. Digo, por mi experiencia, digo, me mandan un mensaje, lo recibo y hay una parte que puede ser él. ¿Qué quiso decir? esto, ¿A qué se refiere? Y, y si no hay una cosa más directa de estar de cara a cara y en contacto, esas cosas este, me parece que, que, que tienen su cuota de riesgo, digamos. Como que lo, lo personal y el encuentro, poder decirle, che, cuando me llamaste ayer, ¿qué, qué onda? ¿De un mate de por medio, nada que ver, se si terminó ahí. Y, y de repente en algo, en algo virtual o en un mensaje, una cosa se puede dar algo un poco más... este yo soy un poco más escéptico, a mí me encanta porque con Estela, van a, probablemente lo vean a lo largo de esta entrevista, tenemos diferencias, <risa> discutimos mucho y nos divertimos incluso discutiendo, nos divertimos mucho. Este, yo, la idea de, de la reflexión, coincido por supuesto que es un tiempo reflexivo, a mí sí me pasa que eh, pienso que es, que es un momento también en el que siento que uno quedó como en una balsa con inercia. Como si fuera, venimos de. Se cortó la actividad, venimos flotando con inercia en una balsa. Y a mí la idea de replanteo me gusta. Lo que sí me da la sensación a veces es que, que, que, que esa idea del replanteo, de, de, de, de barajar y dar de, de nuevo, me da miedo, como que eso. Este, eso, como si. A, me pasa en la vida personal también, ¿eh? Digo, no, no, quiero, no quiero discutir en mi casa mucho nada, porque digo, esperemos salir de esto y después lo hablamos. Como si fuera una época de, de por un lado, que es inevitable la reflexión, y creo que en eso de mí en lo interno sí me es inevitable y me parece valioso, pero como que en lo vincular me pasa un poco la, esa contradicción. No que no me parezca valioso, sino que pienso a veces, si no es una balsa armada por tornillos, por chapas, quizás no, lo, no es lo, lo ideal, pero si le desajusto algo para mejorarlo, si no, si no me empieza a entrar agua. Por, por lo esto, por, por lo endeble que es, por, porque somos muchos menos ahora en el grupo y nos estamos viendo por la pantallita y entonces la comunicación es más difícil, entonces me pregunto a veces eso, que, que es inevitable también, ¿no? Che, nos ponemos a conversar de esto profundamente, de este tema que. Y yo decís, bueno, dale, pero. Eso, esa sensación tengo. En relación a las dificultades que preguntaban de la virtualidad, ¿no? De esta distancia de esta frialdad que se da, me pasa eso a mí. Lo que pasa es que eso no se puede evitar si aparece. Es así de sencillo. Al encuentro, que espero que sí suceda, ¿qué grupo vuelve? ¿vuelve el mismo? Ya sé que no. Digamos, las cosas que han ido sucediendo ya me hacen pensar a mí que no. Y esto sí me parece que hay como... que Nosotros sí venimos teniendo esta reflexión desde antes que... lo tiempo ...por esta cuestión de que hay gente que se va y hay gente que, que ingresa nueva y que también cada grupo tiene que ver con... ¿Quiénes son sus integrantes? Y que, no sé, por ejemplo, ayer estaba en nuestra reunión, de, de la, en una de las reuniones pedagógicas, bueno, nuestro grupo tiene un, un, un, un maquillador, ¿no? y tiene a alguien que venía haciendo de DJ y de sonidista en su vida, y entonces entró en ese grupo alguien que... Con lo cual, ese grupo eh, ya tiene una impronta que, que, que, la, que se la da eh, los oficios y las intereses y las actitudes que tienen sus propios miembros. Esto conforma, más allá de que después uno, si necesita un sonidista, lo busca, y depende también de en qué momento del grupo y en qué momento de su proceso histórico. Pero digo, los grupos tienen la conformación de los que están adentro nuestra obra eh, Fuente Vacuna, tal como estuvo representada el año pasado, era posible representarla así con ese grupo. No sabemos qué va a pasar cuando nos volvamos a reunir entre gente nueva que no pudo entrar ahora, otros porque los que quisieron entrar en marzo y no pudieron ya probablemente, no, no sé si van a querer entrar en marzo del año que viene, digamos, hay algo que es sumamente móvil en los grupos, y hay algo que es eh, muy de la idiosincrasia de cada grupo, ¿no? En eso a mí me, me gusta pensar en la, en la particularidad y en la diversidad de los grupos, ¿no? Y cómo esto de la diversidad del barrio, de los integrantes, de, de si, tiene, si tenés una mayoría de, de gente de 40 años, o si tenés una mayoría de adolescentes, si tenés varones, si tenés mujeres, cómo eso se presenta, se toma, se trabaja y se hace algo con eso en relación a, a, a otro grupo que por ahí tiene otra, otra conformación, ¿no? Entonces, hay algo ahí de las, de las particularidades y de las originalidades de los grupos, y me gusta esto que decías es que hace un rato, Clarisa, vos dijiste, bueno, no se nos hubiera ocurrido, yo creo que no se nos hubiera ocurrido menos de, hay cosas que no se nos ocurren, y que solo se nos ocurren cuando algo pulsa desde o desde afuera o desde adentro. Pero digo, no todo se nos ocurre si no hay algo que lo, que lo empuja, ¿no? Esto me parece como una, también como una cosa interesante de los grupos. Nosotros, por ejemplo, en, en Mataderos tenemos esto que decía, que lo pusimos en la presentación, como muy buen vínculo y muy trabajado con las, con las instituciones del barrio, ¿no? Nos parece que, bueno, Mataderos es un barrio muy particular, está definida como una de las repúblicas de Cava, este, la República de Mataderos, tiene una historia y, un, y unas características que son muy propias del barrio, y eh, está en un proceso de transformación, porque esto que va a pasar en, con el mercado de hacienda, no sabemos hacia dónde marcha este, este barrio con su espíritu y todo lo demás. Y, y, la, la, la, y hay instituciones muy antiguas, con mucho arraigo, sobre todo los clubes de barrio. Y nosotros ahí tenemos mucho, tal vez también por no tener nuestro lugar y entonces tener que andar circulando por los distintos espacios que el barrio nos presta, nos, cómo nos alberga, la otra cosa que a mí me parece impresionante del barrio es que en una época tuvo llegó a tener cinco cines y hoy no tiene ninguno, hay toda una pelea y una lucha para que haya un cine, que lo abren, lo, lo cierran, lo desmantelan, lo tiran abajo, lo quieren hacer desaparecer, lo van a transformar en otra cosa, y una pelea ahí del barrio para que siga siendo, y sentencias judiciales para que siga siendo lo mismo. Digo, no es un lugar fácil, no es un, un barrio fácil eh, para, la, para la permanencia de actividades y eventos culturales. Digamos, no eh, hay un anfiteatro en el parque, hermosísimo anfiteatro, no se usa, está cerrado, no, na, no hay nada ahí, no hay nada y no hay actividades culturales salvo lo, lo que es la Feria de Mataderos. Entonces, el grupo, el grupo, que sí es un referente cultural, por lo menos para las instituciones del barrio, para las demás instituciones, donde por ejemplo, bueno, si se hace el cumpleaños de Mataderos, que es todos los años en abril, siempre se nos invita a participar de la elaboración, de, del acto, lo que sea, eh, entonces, hay, para nosotros hay como una expectativa de seguir creciendo y teniendo más este, arraigo, pero la, pero la, el nivel de dificultad es muy alto, también. Entonces, eh, supongo que la pandemia acelerará, de algún modo, acelerará, no, profundizará esta cuestión, porque o no, o al momento de salir del encierro se produce una especie de estallido de necesidad de celebración y, y hay mucha más efervescencia, eso pasó en el 2002, ¿no? Después de diciembre del 2001 se armaron 10 grupos de teatro comunitario, en, acá en Cava, 10 o 9. Este, con lo cual también eso podría ser tenido en cuenta, ¿no? Como en vez de un baby boom, un baby grupos de gente que se incorpora o de grupos que nacen nuevos. ¿no? ¿Estás muteada? Sí. respecto de la posibilidad de volver, esperemos que se dé. ¿Ustedes visualizan de alguna manera ¿La vuelta de ustedes al espacio público? ¿Han pensado en qué condiciones, en qué circunstancias, cómo se podría hacer este tipo de teatro en el espacio público post-pandemia? ¿Han pensado en algo? Yo pienso que a nivel este, lenguaje teatral todavía es, una, es un es una gran incógnita en, en todos los ambientes teatrales. Me parece que la, lo que es actividad... Porque es muy determinante de, de, del lenguaje, ¿no? Nosotros este, trabajábamos con mucha cercanía, y creo que la mayoría de los grupos, mucha cantidad de gente, a diferencia de otros lenguajes de otras sí, de otros lenguajes teatrales, este, donde hay pocos actores, pocas actrices. Acá siempre los grupos tienen muchas actrices y actores, este, aparte con la idea de la proyección de la voz, Fuerte, lo cual genera, aunque no sea tan lindo mencionarlo, saliva. O sea, uno saliva al hablar fuerte y, y está cerca de otros que también están a los gritos, proyectando la voz y cantando fuerte y, y, y cerca. Entonces, en este momento, nada, oí que hubo experiencias en otros lugares, no sé si en Grecia, que actuaban con unas varillas, tomando la distancia y. Este, cosas que parecen como bastante determinantes del lenguaje, pero que encima, pensando en, en, en teatros donde hay mucha gente que actúa, eh, es complejo y es un poco como... si uno quiere tener la respuesta ahora es un poco angustiante también, porque es como apurarse a pensar algo que ni siquiera sabe en qué escenario va a ser. Porque quizás salís y te dicen, no te preocupes, porque resulta que esto se solucionó. Ah, ok, entonces yo estaba haciéndome la cabeza con la distancia y resulta que la distancia no fue un problema finalmente. O sea, puede pasar cualquier cosa en ese sentido. Eh, sí me parece eso, el, el espacio, nosotros eh, nos pasó en el espacio público nuestro, más cercano, que es el Parque Alberdi, donde actuábamos en un lugar que nos encantaba, porque era sobre todo un lugar de gran afluencia de, de público por estar pegado a la Feria de Mataderos, lo cual este, para mí era de las cosas más importantes a nivel del efecto transformador del teatro comunitario porque más allá de la transformación de quienes participaban en la actividad había una gran afluencia de público que uno podría inferir que era, muchos no irían al teatro o no habrían ido nunca a irse al teatro y entonces pasaba mucha gente a la que se les llevaba el teatro a ellos a ellos y ellas digamos en vez de que tengan que ir al teatro esa idea de asaltar a un público con la actividad teatral para que el teatro, de repente, eso, te veas envuelto en teatro, sin ir al teatro, sin ser de teatrero o, o acceder, sea balata o cara de entrada, hay una cuestión que va más allá de la entrada, que es como cultural de que el otro va al teatro, ¿no? esa convención. Eso me parecía muy interesante, el espacio público en general, pero ese lugar en particular tiene una gran afluencia de público, entonces cientos de personas podían presenciar. Una función nuestra que además eran cortas en aquel momento, que era Fuente de alguna la misma obra que hicimos ahora, que también es corta, dura media hora. Eh, eso me, nos, nos sigue pareciendo algo muy interesante, más allá de poder participar y, y aceptar convocatorias a lugares cerrados, que están buenísimos, que, los que coincidimos la ideología o que tenemos este, cercanía. Nos interesa mucho la idea de, de, del espacio abierto, ya de por sí nos interesa. Y eso probablemente sea una ventaja también en el sentido de esto de la pandemia, de que probablemente sea lo más, una de las posibilidades es que se hagan en espacios abiertos las actividades. Este... Sí, nosotros tenemos ahí, un bueno, un, nosotros, eh, creo que la, la, la, todos todo, todo las artistas de Capital Federal, de, de, de Cava, tienen un problema, tenemos un problema con el espacio público, ¿no? el, el espacio público se ha venido restringiendo cada vez más, cada vez es más difícil acceder al espacio público, cada vez te ponen más requisitos y más trabajos, con lo cual todo lo que era una actividad este, esencialmente definida para la calle terminó metiéndose adentro, con pérdida de integrantes también, porque no es lo mismo estar en la calle y que la gente pase y se estropeamos en, en el parque, la verdad que era que era otra, otra, otra dinámica, otro modo de funcionamiento. Eh, esto se ha ido perdiendo en parte por las restricciones, en parte porque el parque está muy ocupado por distintas actividades y ya no queda prácticamente ningún espacio. Habíamos intentado volver el año pasado, hicimos un intento que resultó bien y que lo íbamos a, a empezar a implementar más este año. Eh, esta, me parece que uno de los efectos de la pandemia podría llegar a ser que se abra el espacio público para el arte, porque si no, el arte y la cultura no sé dónde van a poder ser desarrollados si es que no aparece la vacuna y todo lo demás. Eh, con lo cual, por ahí habría una posibilidad que era impensable y que, y que quizás se empiece a abrir. Y también me parece que para la esencia del teatro comunitario, ¿no? Me parece que la calle, el lugar de la comunidad, la plaza pública, el lugar donde ocurren los intercambios de la comunidad, debería, eh, deberíamos seguir peleando para que esa sea nuestra, nuestra locación definitiva, digamos, más allá de que tengamos lugares donde, donde desarrollar otras actividades. Eh, la idea de cómo, pero no sé, a mí se me ocurre que, que lo único que puedo responder al respecto es que sea actividad callejera y loca, porque si tenemos, si la actividad va a ser este, la de todos juntos, a ¿no? dos metros de distancia, sino que fuera uno que aparece por un lugar, otro por otro, alguno en zancos, otro otro desde otro lado, digo, no se me ocurre que no sea algo que replantee incluso el lenguaje nuestro, ¿no? Que si estamos todos juntos, 40 personas en escena, eso, si no se resuelve el tema, no va a poder ser. Entonces, si no es eso que es 40 pero todos a dos metros, no, no tiene ningún sentido eso. Me parece que tiene que ser otra cosa, o más del estilo de los grupos que plantean eh, escenas callejeras eh, donde vos te, te, te pueden aparecer dos por un lado, dos por otro, confluir en un lugar no sé, algo que no sea la, la, la habitual forma que además tendría eso también interesante si tenemos que cambiar la manera por, por, el, por una cuestión externa cambiemos también algo del lenguaje en ese sentido, no hagamos algo que sorprenda que nos sorprenda y que pueda sorprender. No se nos ha ocurrido, por eso me gusta la, la frase, no se nos ha ocurrido, quiere decir, no, decir que no se nos ha ocurrido, pero que si esto sigue presionando, se va a ocurrir, para no desaparecer y decir, bueno, no, cada uno se vuelve a su casa y transforma en un oficinista no sé, de hacer este teatro por Zoom, no. Bien, esperemos, alentamos y, y, y, y rogamos para que se nos ocurra. Yo en ese sentido tengo una esperanza en la, en la creatividad, porque además creo que la creatividad suele surgir en los momentos de mayor eh, restricción, ¿no? Cuanto más se opone a algo al despliegue de algo y más te encierra, me parece que ahí es donde la creatividad aparece. No se la puede forzar, pero sí se puede esperar que aparezca, esto diría. Y no solamente la, la, la personal, sino la grupal, como que la potencialidad que pueda estar en un grupo respecto de qué se le ocurre, también hay que confiar en eso. Pero no está todavía, son esas cosas que vos tenés que confiar que van a ocurrir pero que no han ocurrido todavía. Sí, pero que también es como, o sea, es lógico que ahora no ocurra, porque me parece que, que eso va, también va a tener que aparecer cuando se sepa cuál va a ser el espacio, porque también no es lo mismo, o sea, pensarlo desde ahora, sin saber cuál es el escenario, es muy difícil. Por ejemplo, el canto coral, hemos hecho la experiencia, aún siendo, no demasiada gente, 30 personas, si el viento corre para un lado, eh, a mí me ha pasado, estando solamente dirigiendo la música de grupo, para el grupo, para el grupo, para el grupo, para el medio. 15 personas cantaban a un ritmo y 15 les llegaba tarde la voz de los otros 15 y ya se desfasaban a nivel tiempo. Y estando todos juntos, ¿eh? solamente por estar un poco más lejanos unos de otros. Si eso lo dividís, aunque sea 50 centímetros más, ya directamente no podrían afinar... Vieron que cuando una sirena de ambulancia se va acercando, tiene una tonalidad y se va alejando y cambia el tono. O sea que la distancia genera un desfasaje rítmico y también tonal. Lo que hace que se, eh, en ese contexto cantar a coro, por ejemplo, sería imposible. Tal cual lo conocemos. Podría aparecer de una nueva manera. Del mismo modo, uno se imagina, por ejemplo, bueno, si el público estuviera todo acá, le podemos aparecer dos por un lado de este lado, tres por el otro lado, pero todos le apuntamos a este público. Ahora, si el público está uno acá, otro dividido cinco metros para allá, otro para allá, ¿a quién le apuntás la proyección de la voz, por ejemplo? Que también varía. Vos apuntás para allá, se te escucha, hablas mirando para otro lado, ya no se te dejó de escuchar. Pero no Entonces, empecemos pensando las dificultades, pensemos no, primero. No, no, que no, que no estoy pensando las dificultades. De... No, lo que, diciendo, lo que estoy diciendo es que. No, es es imposible... aparezca, ya empezó la claro. discusión. No, no, no estoy Por diciendo. Por eso nada, digo que tijera es... que y loca, porque no, la, no se nos ha ocurrido todavía. Lo que vos me estás contestando. Perdóname, Juan, lo que vos me estás contestando es de algo que ya se te ocurrió. Yo estoy, lo que estoy diciendo es no. algo que no se nos ha ocurrido. Así son no, no, nuestras preguntas, No, yo lo que digo es que, que me parece que es lógico que todavía es como una energía, eh, a mí por lo menos me pasa, es como una energía que ni la uso para pensarla, porque al no saber el terreno de batalla, es como que cualquier herramienta creativa ahora pensando el después, por eso apareció en un momento muy fuerte la idea del presente para nosotros, porque estaba, se estaba hablando mucho de la idea de cómo iba a ser después cuando salgamos, justamente, y en ese momento dijimos, che, paremos de poner tanta energía en cuando salgamos y pongamos energía en el ahora, porque si seguimos pensando en el cuando salgamos, por ahí cuando salgamos nos enteramos que tenemos tres integrantes, entonces cuidemos el ahora y pensemos en el ahora y la creatividad volcada en el ahora, que creo que está funcionando bien, digo, está viendo muchas ideas... Están surgiendo ideas de diferentes lados, gente que era menos activa en el tema de coordinación, es más activa en el tema de coordinación y de plantear y de proponer y de llevar adelante actividades. En ese sentido, pero no es contradictorio, solamente decir que la creatividad está más volcada quizás, o es más efectiva en el ahora, incluso lo que no se nos ocurrió. Lo de afuera no sabemos por ese campo de batalla todavía. Bien, y bueno, cambiando un poquito el, el tema, ¿no? Pero bueno, también vinculándolo un poco con lo, lo que hablábamos al principio del tema del espacio, ¿no? Y de cómo a veces eh, las circunstancias que tiene cada grupo hacen un poco a, su, a cuestiones de, de, de su gestión, digamos, tratándolo más también desde lo, lo económico. ¿El grupo ha podido acceder en, en este tiempo, digamos que viene durando la cuarentena, alguna política pública, han podido acceder a algún tipo de apoyo de ciertas medidas que han surgido en función de la emergencia cultural, eh, o, o no, y no es, digamos, como una problemática quizás para, para el grupo. No, sí, nosotros en general nos, nos presentamos a las líneas de subsidios, tanto la del Instituto como la de ProTeatro, y esos son ya como mecanismos bastante aceptados. Eh, ahora sí, nos, como nuevo, nos hemos presentado a puntos de cultura, todavía no salió, nos presentamos en la segunda, ya en el segundo ramado, y todavía no están los resultados. Este, y después hubo algunas otras que consideramos que no, porque, o, por, o porque eran para el, para el espacio, para sostener, eh, obviamente la, la, los grupos que tienen un espacio tienen una, un cúmulo de dificultades enormes para sostener eso, ¿no? Así que en esas no nos presentamos, o en otras que eran más de apoyo personal, no vimos que hubiera alguien que lo necesitara en particular, como por ejemplo los de eh, el Fondo Nacional de las Artes, algunos de esos. Eh, y después está ahí ahora la, el llamado de mecenazgo, pero es probable que no nos presentemos, Mecenazgo tiene un nivel de dificultad muy alto para entrar, para que te lo den, y luego para buscar el patrocinante que ponga la plata, y la verdad es que si no hay una necesidad de un proyecto muy particular que necesite esa cantidad o algo, no, o algo específico, no tiene para nosotros mucho sentido en este momento, capaz que en otro momento, o capaz que si llegamos a acceder a la posibilidad de tener un espacio, bueno, ahí sería otra cosa, ¿no? Pero, pero no, estamos en, en, en, buen, en buenas condiciones en este momento. Nosotros, nos, el 19, entre el 18 y el 19 sacamos la asociación civil, no la, no la teníamos antes, bueno, ahora tenemos asociación civil, eso nos permite aspirar a cosas justamente si necesitamos algún espacio para poder acceder a un espacio, el tema de ser asociación civil es muy importante. Así que eso ya lo tenemos, bueno, fue todo un tema, porque conseguir la asociación civil, más la apertura de la cuenta corriente, más la exención en ganancias, más la ex... bueno, que son todos unos trámites realmente... Eh, bastante engorrosos ahora, hay un proyecto de ley que me pasaron el otro día para crear el Instituto Nacional de las Organizaciones Comunitarias que reemplazaría de salir a la Inspección General de Justicia para las organizaciones como la nuestra. Las organizaciones comunitarias sin fines de lucro, no... El proyecto es ese, ¿no? Se vota y se reglamenta esa ley, no dependerían de justicia y tendría un montón de, de prerrogativas y de, y de beneficios que estaría muy bueno que saliera. No, esto no lo es que estuviera circulando y la verdad que sería interesante que circulara porque arma otro horizonte, digamos, más ligado quizás a lo que es este, cultura viva comunitaria, no ligado formalmente, ligado este, conceptualmente ¿no? al apoyo a las instituciones de este tipo. Es interesante eso, Estela, porque hemos hablado con muchos grupos y, y la verdad es que el tema de la gestión es un tema, <ríe> es un gran tema, eh, y mm, quizás no todos los grupos eh, han, digamos, eh, tienen la trayectoria de haber armado un equipo que se dedique ¿no? a la búsqueda de subsidios, que es un trabajo que lleva tiempo, que lleva horas de, digamos, de dedicación, y que también tiene un conocimiento técnico específico, ¿no? Porque eh, de, depende de dónde uno se presenta hay di diferente nivel de dificultad, ¿no? Pero bueno, todo lleva como como su trabajito, eh, y es también como un área, a, eh, digamos, de gran importancia dentro de los grupos, ¿no? Porque permite, bueno, todo esto, la cuestión administrativa, reglamentaria, permite también acceder a cosas que hacen al, al crecimiento del grupo, ¿no? Y a veces eso, digo, falta como... Eh, como dedicarle como hasta más atención, eh, digo, a veces en algunos grupos, que, que en otros, en otros no, en otros están como muy aceitados por la trayectoria porque ya han hecho equipo de hace muchos años, eh, pero bueno, eh, es un tema interesante para seguir pensando también. Sí, requiere también creatividad, a pesar de que no parezca. ¿no? Uh -huh. pero para <risa> otro para, para tomarlo de la exención de ganancias hubo que ir siete veces al la todas las veces lo rechazaban por un pelito que estaba fuera de lugar hubo que hacer cambios, bueno tenemos que cambiar de domicilio cambiamos de domicilio, nos vamos a otra agencia de la... bueno eh, pero me parece que es una cosa de perseverancia tipo decir no me vas a ganar si en esta ventanilla hoy me dijeron que no, vuelvo mañana a otra ventanilla porque siempre vas a encontrar alguno que te va a decir, ah, pero esto es una pavada, vaya a saber por qué. Y te lo hace y cuando te vinieron rechazando. Bueno, entonces es, también es todo un saber el que hay que. Este, un saber acumulado que hay que, que. De alguna manera pasar también, ¿no? De alguna manera compartir. Exactamente, sí, sí. Bueno. Eh... Estela y Juan, les agradecemos muchísimo por haber participado de este ciclo. Eh, nosotros siempre también aprovechamos esta, este espacio para ofrecerles a ustedes que si quieren contar cuáles son sus vías de comunicación eh, o si están necesitando algún tipo de colaboración o cualquier cosa que quieran, digamos, eh, decir para aprovechar este espacio, bueno, eh, nada, aquí lo tienen disponible. <ríe> No, nuestras vías de, colaboras, de, colab nuestras vías de colaboración, nuestras vías de comunicación, que son también de colaboración, <risa> este, son Resonores, Facebook y Instagram, y tcresonores, eh, arroba gmail.com es el mail, por eh, cualquier comunicación, y la verdad que lo que más quisiéramos es que... que, que que la gente de Matadero se, se sume, se, se acerque, y integre el grupo sería lo más, lo más interesante. ¿no? Y si alguien nos quiere brindar un espacio grande, que le sobre por ahí, cerca en el barrio, este, algún galpón de 400 metros, una cosa así, que lo tenga sin uso, y no sepa qué hacer, bueno, nosotros estaríamos encantados en administrarlo. No sé supongo cuál. que aparecerán, sí. con lo que dijo Estela, supongo que aparecería igual en internet, pero como soy medio que eso yo, cuento que es Teatro Comunitario, Res o no Res, en Facebook, y en Instagram, arroba, res, guión on bajo, res. Así que creo que lo aprendí bien, ¿no, Estela? Sí. Este, pero viste que buscar Res o no res y ya, ya aparece. No, por eso, por eso, no sé si salía. Sí. Y después invitarlos a que vean tanto el cortometraje La Válvula, y que puedan ver también en este momento de aislamiento, Fuente de Vacuna 2019. Se escribe todo junto Fuente de Vacuna 2019 Resonores. No res, y pueden ver la obra, que está tan linda la versión, pues está filmada a tres cámaras. Entonces le da cierta dinámica para ser filmado, filmado con, digamos. Y está una función que hicimos en el Punti es la que se filmó, que, está, que es un lugar tan entrañable. Tan hermoso. ¿Dónde Así se puede, puede ver el, el cortometraje? Lo, lo, en YouTube pues... también YouTube, este, YouTube? buscas la válvula de cortometraje y aparece bien. Yo, no vi el cortometraje, yo vi el cortometraje yo vi el cortometraje me pareció bien interesante para pensar mucho lo que sucede ahora y los modos en que encontramos para, para hacer algo con lo que tenemos no bien interesante para pensar mucho bueno buenísimo buenísimo <ríe> Así que bueno, bueno muchas, muchas gracias. gracias. Y muchas gracias por estar haciendo esto. La verdad es que aún yo fui escuchando los otro, lo, otros este, eh, videos de otros grupos y la verdad que está muy interesante. Y además sí, cada sí. vez que te hacen algún tipo de, este, de, de entrevista como esta, también te, te hace pensar por ahí cosas que no habías pensado. Este, bueno, es bueno genial. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias Muchísimas a ustedes. gracias a los dos. Un gran gusto. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego.